Unboxing express, me acaba de llegar esto, esto me deja marcado la, la nariz Este, me acaba de llegar esto, ¿qué es? Voy a hacer un unboxing tranquilo, rápido, miniatura, yay. Este, no, no, ¿por qué? ¿Por qué sigo comprando? ¿Por qué sigo gastando? No tengo ni la menor idea ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, acá están mis datos de este lado, así que mejor no lo muestro eh, ¿Cómo lo abro esto? sin romperlo, que lo rompa dice. Cuidado. Uy, tiene como 55 protecciones. Muy, bueno. Ahí está. No, no es un... Cosas cosa, cochinas no, por favor. No piensen eso. Si no, no haría un bot ¡No! <risa> Ahí está. Empalpé burbuja tiene. El un bot sin express, el un bot Ya está armado y todo. Ahí tan, tan tan tan. Tan tan tan. Yay. Otro más. Qué lindo que es, ya está armado y todo. Ah, ah, ahí está, ahí está, ahí está. Para la colección. Bienvenida a la colección directamente. Desde el año. cualquier año era? Ya está, me olvidé. La que maneja el EVA00. ¡Bienvenida a Yanami Day! <risa> no puede ser que me lo haya comprado Es que había uno y dije, compralo porque después me está doliendo mucho Me hice mucho esfuerzo en un poco, muy poco tiempo Sí, el unboxing es una rey que me acaba de llegar Me lo compré ayer, ¿Por qué sigo gastando? No tengo ni la menor idea También existe otro modelo que es el modelo con el, con el traje de Eva pero ese sí que está muy caro porque no están acá Así que si lo encuentro, lo compro también Pero bueno, este... Adiós, ya está, es un video rápido